Hola, hola Capricornio, ¿cómo estás? Yo soy Valeria Noveroli y estamos aquí en Bio y vamos a sacar tu lectura del mes de febrero. Vamos a ver en Guía Divina cómo están tus energías, qué te está diciendo tu alma, cuáles son los pasos para tu evolución, para que crezcas, para que estés en paz, en abundancia, teniendo relaciones maravillosas entonces vamos a ver primero cómo es que te encuentras te recuerdo que puedes compartir los videos, que te puedes suscribir que también le puedes dar like porque de esa manera yo sé que te está gustando esta guía y que además te puedo ir apoyando y guiando de cierta manera para que tú puedas seguir creciendo entonces me apoyas mucho con eso y bueno, vamos a ver cómo está tu energía. Esta es la energía actual que tienes, Capricornio. Estas son las situaciones que están pasando, por las que estás pasando actualmente. Estas son las soluciones que te está diciendo tu alma, Dios, que es importante que empieces a seguir para que entonces también, crezcas para que también te sientas muy bien, para que empiece a haber una solución de todos los temas que te están aconteciendo. Fíjate, vamos a ver, tu energía central está siendo luz de la luna. Y la luz de la luna te está indicando, quiero que veas la carta, quiero que veas, ahí se ve, ok. Quiero que veas lo importante que es la intuición en tu vida, Capricornio. Tu intuición te permite ver más allá de lo mundano, más allá de lo que el ego, la mente te pueda estar diciendo, más allá incluso de lo lógico y de lo analítico. Yo sé que eres mucho de estar pensando las estrategias, eres un signo de tierra, que quieres como encontrar la mejor solución para las cosas. Sin embargo, tienes un tema tan importante, tan poderoso que Dios te entregó que se llama la intuición que se encuentra en tu alma. Con la intuición te puedes dar cuenta de aquellos detalles que no, que no estarías viendo con tu mente. La intuición es esa brújula interior que todas las almas, que todos los seres humanos tenemos dentro, que nos permite eh, tener como esta brújula interior, esta guía que nos va a permitir eh, como... Evitarnos cierto tipo de conflictos, evitar caer en situaciones que ante nuestra percepción puedan ser desagradables. Entonces, la luz de la luna te está diciendo, sígueme, ¿ok? Eh, esta luna, esta energía, esta energía te está diciendo, eh, o, o te está hablando, y te dice, ven y confía, porque tu intuición te va a conducir hacia lugares que no parecían tener lógica vas a tener estas como corazonadas y por lo tanto te dice también la luna, resístete a, que, a empezar a cuestionarte y a hacerte como muchas dudas de ¿y qué pasa si, y si sí, si, y si no? O sea, no te cuestiones a ti mismo porque en este momento tu percepción está sumamente agudizada. Entonces, en el mes de febrero, te dicen que puedes ver más allá de la superficie de las cosas y leer entre líneas. Va a haber gente que se va a querer acercar a ti diciéndote o vendiéndote ciertas cosas, pero tú en tu intuición sabes que por ahí no es, tú sabes eh, de manera sutil cómo es que esa corazonada, ese cosquilleo, ese sonido o esos sonidos, esas sensaciones claras que tú conoces, te van a permitir cruzar este camino de dificultades que tu mente te está diciendo que hay. Entonces, el éxito es tuyo si tú empiezas a seguir toda, todas estas guías, ¿ok? Todas estas señales, toda esta guía que te está diciendo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando actualmente en el mes de febrero contigo, Capri? Mira, primero Dios te sale el rescate, primero Dios te dice que siempre estás seguro, a salvo y libre para ser tú mismo. Acuérdate que la autenticidad es lo más importante. Muchas veces eh, cuando creemos estar en éxito, el pedir ayuda no nos resulta una tarea sencilla. Pero es precisamente lo que debes hacer ahora mismo mientras empiezas a expandir tu vida. Si tú empiezas a ver dificultades, eh, no te preocupes, vas a recibir ayuda ante cualquier problema que ahorita tengas. Solo que sí tienes que pedirlo porque de esa manera vas a darte cuenta de ese auxilio o de esas almas que pueden apoyarte. Acuérdate que más que la gente, el apoyo más importante, el que, el que vas a recibir de manera más importante va a proceder de tu alma, de tu espíritu. Entonces, vas a hablar con el Espíritu Santo, que es la voz eh, de Dios para que tú sigas, es como tu acordeón, y es una herramienta fundamental que nunca nos enseñaron. Pedirle al Espíritu Santo que te guíe, porque si tú decides seguir tu autosuficiencia sin pedir ayuda, pues lo vas a hacer desde el ego. Entonces empieza a trabajar o empieza a mantener una relación en equipo, con Dios y vas a observar que se van a presentar muchas condiciones por, como por arte de magia para que tú puedas empezar a pues a experimentar lo que está lo que está por venir en tu vida. Te dice también que no debes de tener miedo, porque la seguridad es un lugar interior, ¿ok? Entonces, qué es también lo que ha estado sucediendo con tu energía en, en febrero, mira, te sale también la energía de la montaña, pero te sale de cabeza. Una montaña, si la pusiéramos así de frente, es una energía que nos dice que... como que se posee ¿no? la capacidad para enfrentar cualquier obstáculo, pero cuando te sale de cabeza es cuando te dice en febrero que está habiendo como un obstáculo en, en tu vida. No es el momento de que sigas avanzando. Te está diciendo que esperes un poquito. Seas paciente en este mes porque de este modo se va a revelar una manera de que tú evites la montaña. O sea, no tienes que estarla enfrentando y confrontando. Si tú empiezas a empujar esta montaña, ahora no, te vas a dar cuenta que no es lo que más te conviene. No trates de escalar a demasiada altura porque pareciera que ese premio está, no está ahorita a tu alcance. Por lo menos ahorita. No sobrepases tus límites, eh, porque si no, te va a venir esta sensación de desplomarte, de desgastarte y te puedes hacer daño. Muéstrate en todo momento abierto a una nueva posibilidad, en lugar de empeñarte obstinadamente en seguir avanzando. ¿Ok? Entonces te dicen, estás protegido, haz pausas, haz pausas no es necesario que empieces a, a enfrentar. Porque también eh, se te presenta esta oportunidad de tomar una decisión, sin embargo se te está diciendo con la energía que está boca abajo que ahorita no es un momento para que tomes esa decisión. Eh, la envidia, hay envidia, hay celos, hay posesión y esos son defectos personales a los que debes de prestar atención en este momento. Ya seas tú, Capri, o tal vez otra persona que está encerrado en sí mismo, va a ser incapaz de mostrarse abierto a las nuevas ideas o a las relaciones personales. Entonces, presta oídos a esta sutil advertencia. Lo más importante es que abras tu corazón y no te aferres a todo con tanta fuerza, no te apegues, ya que aquello que es verdaderamente tuyo nunca se va a poder apartar de ti. Si hay otra persona que te está bloqueando, esto es súper importante, deja que haga su trabajo. Eh, a veces eh, creemos que esos bloqueos son cosas negativas y que tenemos que mover a esa gente para nosotros seguir avanzando. Sin embargo, te están diciendo, no trates de forzar una puerta o una mente para que se abra. Porque si ahorita no es el momento, así está bien, tú continúa. Porque tal vez la otra persona o las otras situaciones, si no se están dando, son justamente para algo. ¿Ok? Entonces, ahora... Ya vimos que hay que seguir tu intuición, ya vimos que es importante que conectes, eh, que hay celos, que hay envidia, que hay desgaste, que hay nuevas personas que tal vez te estén generando alguna tensión. ¿Qué está pasando con tu energía, Capri? Tu energía, tu fuerza, tu vibración está eh, volteada. ¿Qué es volteada? Es como, hay veces que tu fuego... Tu fuego, tu energía, tu chispa, la extinguen otras personas porque pretenden evitar que tú te conviertas en todo lo que tú puedes llegar a ser. ¿Cómo es esto? Pues a lo mejor te están diciendo que está mal eh, las decisiones que estás tomando... Te están criticando, te están juzgando, no te toman en cuenta, no te no te sientes escuchado, escuchada. Entonces, en ese caso, te dice Dios, necesitas apartarte de esta energía si no quieres que las cosas empiecen como a... a o que tú empieces a entrar en una discordancia tal que, que tú mismo te desgastes. Más allá de no mantener una relación con las demás personas, se trata de que... Observes cómo esto, primero son aspectos que requieres sanar en ti y segundo, que dejes de estarte forzando a entablar ese tipo de relaciones que están siendo tóxicas para ti. También te está indicando que estás eh, dejando que te consuma un pensamiento, me viene que una relación, una sociedad se terminó y entonces estás, eh, como que este pensamiento te está consumiendo y hay una sensación, una situación que que te está preocupando demasiado, que puede quemarte totalmente. Entonces, es importante que conectes con Dios, es importante que domines esos impulsos de negatividad, de enojo, para que entonces puedas primero descansar y luego en ese descanso deja que las cosas se vayan consumiendo un poco para que veas después de este proceso si la chispa sigue, la chispa de de esa relación que tú mantenías, de esa sociedad que tú mantenías, de esos proyectos, si la verdadera chispa sigue ahí presente. Si no es así, bueno, se te abrirán otras opciones. Vamos a ponerle un poquito de luz. Se te abrirán esas nuevas opciones. Entonces, eh, ¿qué te están diciendo también como solución? Este elefantito que está atrapado en el barro, pues te habla de que... Eh, has querido avanzar por avanzar, ¿no? En lugar de sentir todas estas emociones, estos procesos que has estado experimentando, es como si hubiera o percibieras que hay caos, que hay gente, que hay una toma de decisiones, que de, que hay una decisión que debes de tomar, pero que no sabes cómo hacerlo, eh, que hay gente que, que, que, que, que, que mete su cuchara, como diríamos en México que hay situaciones que tú no quieres o no sabes hacia dónde o qué camino seguir, pero que te estás forzando a hacerlo. Entonces, la vida te está diciendo que sería mejor que hicieras un alto para que empieces a saborear tu presente. Algunas veces, cuando nos quedamos atrapados, en lugar de estarnos forzando a avanzar o mentalizarnos en que estamos mal, eh, hay que darnos cuenta que es la única manera de conseguir que nos detengamos y miremos a nuestro alrededor. De hecho, este Capri es una señal de que necesitas como empezar a enfocarte en otras cosas, concentrarte en algunas otras situaciones para dejar de estar eh, bajando esa energía, como que te enfrentas, te estás queriendo enfrentar ante la montaña cuando te dicen, no, alto, Después vas a encontrar respuestas sobre esto que está sucediendo, pero ahorita lo más importante es que te quedes, observes, sientas, si hay que llorar, pues llorarlo, si hay que gritar, gritarlo, es decir, es como, como si estuvieras en un proceso de duelo, de desapego, porque acuérdate que el amor no tiene que ver con el apego, el, el amor es libertad, es expansión. Y el apego tiene que ver con ese sufrimiento, entonces más allá de resistirte y decir ya no quiero sufrir, mejor voy a avanzar, si tú avanzas por avanzar la misma vida, tu misma alma te va a poner un alto y te va a obligar a descansar como ahorita lo está haciendo. No es que descansas para que no dejes de trabajar, sino para que empieces a sentir y hacerte consciente del proceso actual en el que estás viviendo para que lo puedas sanar y para que el día de mañana puedas avanzar de una manera mucho más firme si no vas a estar arrastrando todas estas situaciones a lo largo de tu vida ¿ok? entonces no se trata de eso, se trata de que sanes ese me viene como esta palabra de abandono sanes esta sensación o percepción de abandono que tu mente te está diciendo eh, que, te, que te sientas contigo, que conectes contigo principalmente con Dios, con tu energía divina para que entonces esa intuición se haga mucho más eh, visible, para que sí le hagas caso a esta, a esta energía. A finales de mes te viene una energía que se llama el mago de la conciencia y te dice que cuando quieres conseguir un resultado específico, empiezas a privarte de vivir experiencias auténticas y plenas. Es como si viniera una obsesión porque algo sucediera y cuando eso no se presenta, pues empiezas a, a sufrirlo. Entonces te dice en el mes de febrero, Capri, da un paso atrás, no dediques más energía a esa situación y empieza a concentrarte en sentir eh, todas estas emociones, si son de sufrimiento, de duelo, y al, y una vez que, que puedas liberar esa emoción, Siente gratitud hacia todos estos cambios que están sucediendo. Entonces, es como si quisieras estar tratando de controlar el resultado de algo porque no estás confiando en Dios. Medita, mantente inmóvil, eh, observa, y vas a ver que la respuesta se va a revelar ante ti sin que tengas esta necesidad de realizar algún esfuerzo. Caprice observador, neutral, o sea, no le pongas juicios, y vas a ver cómo va a empezar o vas a empezar, va, si sí, vas a comprender esta etapa de tu vida, tal vez hay cosas que sanar y, que, y por eso se presenta esta situación, tal vez hay situaciones que observar que antes no te habías dado cuenta, tal vez eh, se te están quitando justo estos velos o este ego, para que entonces tú puedas aceptar esa responsabilidad en ti, no culpa, sino responsabilidad en ti, y para que puedas evolucionar. Entonces, eh, viene mucho crecimiento, mucha transformación, y es súper, súper importante que le hagas caso a tu intuición, a la energía divina, y que eh, esta energía eh, empiece a, a elevarse poco a poco en el mes en el mes de marzo, porque todo este mes te están diciendo, siente, siente, conecta, suelta, libera, no solo sueltes las, la, a la persona o a, o a esa sociedad, sino es como no quieres avanzar por avanzar para huir de tus emociones y de tus sentimientos, más bien recíbelos, acéptalos, suéltalos, libéralos para después dar un siguiente paso y que puedas evolucionar. Ok, vas a, a decir la siguiente afirmación Capri, mira con tu energía vas a decir esta siguiente afirmación, yo soy luz, yo soy amor, yo soy, acuérdate que el yo soy es muy importante, yo soy entrega, yo soy luz, yo soy amor, yo soy entrega, yo soy abundancia en la creación de Dios. Te voy a pedir que esta afirmación para que se active o reactive en energía, tú lo anotes aquí en comentarios. Si hay algunas palabras que tú quisieras cambiar porque te resuenan más de esa manera, lo puedes hacer. Lo importante es que reactives tu energía y que estés consciente de esta afirmación para que puedas elevar todo lo que hay en ti. Ok Capri, te deseo una semana maravillosa, mucho amor. Nos amo, muchos abrazos de mi alma a la tuya y por favor suscríbete, comparte este mensaje porque tal vez haya muchas personas allá afuera que quieran escucharlo, que sean de tu misma energía y si te gustó dale like por favor porque de esa manera voy a saber que sí te resonó y yo te puedo seguir guiando para tu evolución, ¿sale? Muchísimas gracias, bye.